Muy bien. Hola a todos. Bienvenidos Jan, a nuestro webinario de hoy en Itofarme también de toda la serie que estamos haciendo, Agua y la justicia del agua. El tema de hoy es la privatización de agua y los riesgos y en los temas del saneamiento. Yo seré también ahora vuestra anfitriona y luego también y luego hablaremos sobre los temas relacionados a lo largo del webinario y yo soy presidente Blue Planet Proyecto, Proyecto Blue Planet y también enseño en la Universidad de Cartol, también en Ottawa, Canadá. Es un placer estar con ustedes. Y vamos a tener toda una discusión con diferentes especialistas, con activistas también de todo el mundo sobre el tema de la privatización. Antes de que nosotros comencemos, entonces yo quisiera decirles que nosotros tenemos traducción simultánea del webinario de hoy. Tenemos en español y también en portugués. Por lo tanto, lo que tienen que pulsar en el botón abajo, en la parte inferior de la pantalla, que hay un globito, para poder acceder a la traducción simultánea. Tenemos traducción y repite en el webinario, dice la señorita, y lo está repitiendo en español en este momento. En el botoncito, no más, ¿ok? En la parte inferior de vuestra pantalla. tienen el botón del globito y pueden acceder en portugués. Nosotros no, no. Nosotros estamos bien. Sí. En cualquier dirección y para acessar, ustedes tienen que clicar un globo escrito interpretación y seleccionar el idioma en la parte inferior de la tela. Thank you, Leo. Um, Muy bien, gracias. Muy bien, gracias Leo. Bueno. Bueno, vamos a comenzar entonces como tendremos ahora una primera rueda de preguntas también y con algunos minutitos de duración y luego tenemos la segunda rueda de preguntas también más corta de casi cinco minutitos y luego volvemos a las respuestas. Pero si quieren hacer preguntas, no hay ningún tipo de problemas y pueden ver en, el, en la parte inferior de la pantalla. Dice de por las señoritas si y pueden eh, también escuchar y pueden hacer preguntas también en la cajita que en la parte inferior. Bueno, voy a presentar ahora a Jovan Pou, que es un profesor visitante de la Universidad de Londres también de 2003 al 2013 también ha sido director también de y de unidad de investigación de la ISP sobre lo que se refiere a los servicios públicos, en las finanzas públicas, el tema de la privatización y también en lo que se refiere a otros sectores también involucrados en el tema de la salud y también ha trabajado también con otros autores, coautorando varios libros y también yo conozco a David durante muchos años y y nosotros, una comprensión cabal del tema de la privatización, por lo tanto, David es un perito este tema de la privatización, porque él ha documentado lo que está pasando alrededor del mundo en este tema tan crucial. No, y están hablar, y él va a hablarnos sobre el tema de la privatización y el rol que juegan las grandes corporaciones en la privatización del recurso hídrico, que es tan crucial para la humanidad. Muy bien hoy nosotros vamos a comenzar observando pues cómo nosotros podemos hacer la documentación a través de tu trabajo. Entonces, ¿qué puedes qué podemos aprender hoy? Pregunto, o sea, ¿qué es lo que podemos aprender nosotros en términos de conocimiento de tu investigación sobre el tema de, de la privatización cuando tú trabajas en el Reino Unido con tanto ahí con este tema? Muchas gracias, por favor. Y quizás también Hacemos la pregunta, digamos, como ha sido mencionado, cuando hablemos también es el motivo para lanzar este tipo de serie de webinarios y lo, para que no Aquí tendremos una en las Naciones Unidas. Habrá pues una cumbre sobre el agua. Nosotros así desafiamos todo la, la esta organización del sector privado y lo que nos pedimos también que hay, digamos que haya una cierta intervención. Porque y la privatización es parte, digamos, también de lo que se refiere al sector público. Y por eso nosotros estamos promoviendo esta agenda y uno de los temas que surgen definitivamente es el costo del agua. Por lo tanto, el sector privado tiene que financiar también los servicios de agua y saneamiento, porque son fundamentales para el ser humano. Bueno, en primer lugar, dice el doctor David, Quiero que realmente quiero decirle que es un gran placer y un honor estar con ustedes. Eso es una reunión muy inspiradora de personas importantes. Sé que es fantástico. Es una honra estar acá con todos ustedes. Muchísimas gracias por haberme invitado a estar acá hoy. Bueno, ahora bueno, para comenzar, ¿no? yo puedo decirles entonces que, como tú has mencionado, yo pasé mucho tiempo también investigando el tema del agua y también. Y también creo que es útil este tipo de interrogante y pregunta que todos nos hacemos en los términos que realmente está pasando, realmente es bastante complicado. Ha habido 30 años ya de historia de la privatización, ocasionando grandes problemas. Comenzando, pues, darles a todos un marco primero y luego brevemente también hacer sobre el impacto negativo tan negativo que tiene en lo que se ve la crisis y también ha habido pues un impacto negativo medioambiental también en lo que se refiere a los recursos del agua y también en respecto a la gestión también de la contaminación de las cloacas y del alcantarillado bueno lo que yo quiero en primer lugar es sugerirles de que Aquí decimos firmemente que, que este es el resultado también de de, la, de, de una privatización económica política. No es este solamente un problema técnico. Digamos que el Reino Unido está muy, muy golpeado. También, también los problemas empeoran debido al tema de la privatización. Bueno, también podemos hablar nosotros sobre la falla de la reglamentación de poder hacer el control de estos temas tenemos también tenemos reguladores ambientales reguladores económicos Ve. No, todo, pero han fallado de poder controlar este tipo de problemática. Lo que yo quiero decirles es que creo que este es otro problema más también y en relación que se refiere a la privatización, porque los reguladores no han podido controlar todo este tipo de problema que ha traído por la privatización. Ha fallado y ha fracasado. Y esto ha sucedido también en el Reino Unido, porque las empresas privadas siempre podrán ejercitar su vida si entre presión y podrán utilizar también poder legal como para poder también por para poder apoderarse de este sistema y poder darle la vuelta al sistema regulatorio y este sistema regulatorio también nosotros realmente tenemos que luchar y tenemos un déficit burocrático diría yo también podemos nosotros suponer de que Cualquier cosa que pueda suceder, digamos que las compañías tienen que enfrentar las consecuencias de lo que hace y no de derecho, ni siquiera la información apropiada. El resultado neto de estas cosas, realmente la privatización y el déficit de la regulación nos ha llevado a, a una situación en la cual estamos en, en una crisis y también es intrínseca, lógicamente, al toda el sistema de la privatización que está en pie. Bueno, hablemos un poquito más ahora sobre lo que las, lo que nos concierne más ahora. Una cosa es, bueno, tenemos tres cosas a mencionar. Uno también, el costo de vida, como dijimos, pues en el Reino Unido realmente, realmente el sector privado no puede hacer las inversiones que se necesitan hacer y entonces dice vamos a hacer la privatización y tiene muchísimo dinero que traen su capital y lo pueden invertir y invertir y solucionar el problema pero una de las cosas que ha surgido de con este análisis económico en los últimos tres años de la privatización básicamente en el reino unido es que hemos observado que no ha habido ningún tipo de inversión digamos de este capital hecho no y Vemos que, digamos, y también son firmas también de equidad privada y también algunos tipos de fondos y, han, y hay, son otros oportunistas que han venido a nuestras orillas y, y también y lo que hacen es que Básicamente no invierten y no invierten realmente en las compañías. Ese dinero no ha invertido a cabalidad. Nosotros hemos descubierto también que hubo algún tipo de interés. Por supuesto, ¿no? todo el sistema podría ser peor todavía de lo que es en la actualidad. Pero siempre ellos manipulan el sistema y también por, porque lo que quiere que los consumidores paguen por toda la inversión y cubran todos tenemos el, y también es el, capi, el la inversión de capital no es de no es de ellos son nuestro dinero que se está invirtiendo y este capital viene de nuestros bolsillos esto es importante que consideremos porque esta es una manera típica de poder financiar también este tipo de servicio y y y yo yo también y nosotros vemos estos servicios y de estos servicios públicos están siendo financiados entonces, no sorbemos lo que está pasando también en, Tor en Toronto. Nos se han hecho algunas inversiones, pero, no, o sea, y, pero el, uno dice, piden la inversión, pues baja el precio. no. Pero es esto lo que esas empresas privadas también están haciendo, pero ellos realmente no están bajando los precios de estos servicios después de haber cubierto la inversión. Por eso que este, tenemos la problemática en lo que refiere a la crisis de las inversiones privadas. Rápidamente vemos la contaminación del alcantarillado también, que, o sea que es una situación pésima debido porque lo que nosotros tenemos la situación en en lo que nosotros tenemos también, en lo que se refiere al drenaje y alcantarillado complejo, y este es un problema complicado, por lo menos en toda Europa y en toda Norteamérica, este sistema de drenaje cloacal y el sistema de alcantarillado, porque el sistema no ha sido, ha sido diseñado para poder lidiar con todos estos grandes flujos. Lo que vemos en el Reino Unido, y en estudios académicos mostrando, en algunos informes de especiales, demostrando que este alcantarillado está utilizado como un rutinero por las compañías hídricas, porque sencillamente deciden no invertir ningún tipo de dinero en aumentar las plantas de tratamiento del agua, sino no tendrían pues la mitad del problema de alcantarillado y cloacal que nosotros tenemos. No solamente estamos hablando del problema, digamos, del crecimiento poblacional en el Reino Unido, sino también es todo un problema. De, de la privatización. Y finalmente hablemos sobre el reglamentación. ¿Por qué no funciona el tema de la reglamentación? Y hace tres o cuatro años, cuando yo estaba hablando en una reunión en Londres sobre la importancia de la propiedad pública, bueno, se estaba diciendo, sí, bueno, y o sea, o sea tenemos que poder nosotros alcanzar los objetivos y los reglamentos tiene que alcanzar los objetivos planeados y hemos tenido un experimento durante 29 años, pero ha fallado de cualquier manera, también. Y dice que, bueno, entonces nosotros podemos observar qué es lo que ha sucedido finalmente. Acá ten, ahora lo que tenemos, el tema del agua. Y, y luego ahora también ella, ahora hemos estado conversando estos temas en algunas reuniones. Esta, esta es una teoría académica. No, sino que es la verdad. Y, y tenemos, y hemos conversado con grandes especialistas a nivel de Reino Unido. Este es un ejemplo típico de... De lo que es el tema regulatorio, que habla de por sí, y en las fallas y los fracasos que nosotros hemos tenido que enfrentar en términos de servicios del agua. Y por eso son puntos nada más que quería mostrarle para ilustrarle la análisis general de, de la crisis que estamos enfrentando. Seguimos nosotros luchando, sí, pero estos son algunos ejemplos que podemos dar sobre lo que está sucediendo. Nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus su panorámica sí, sí, sí, sí, sí. acá. Nosotros también hemos visto algunas y también nosotros hemos podido observar algunos de, de hemos visto una serie también de comunidades también pudiendo trabajar y, de, y también están luchando también contra este tipo de contrato o contra tipo de empresas. No, nosotros me parece que hay muchas comunidades también en el mundo, pues que están luchando contra esta situación. Pero el problema, como lo hemos explicado, de, de manera tan bella es que tenemos el tema político de la privatización y tal que, que, que, que tenemos que tener un sector público que sea más fortalecido y también y nosotros tenemos que fortalecer el sector público para poder. Ofrecer estos servicios a la población y en el caso de Yakarta nosotros tenemos luchas más inspiradoras contra el tema de la privatización, privatización del recurso hídrico. Y es una otra, lucha más emblemática que tenemos contra el sistema de la privatización también, a pesar pues, de todos los problemas también que hay con el sector público destruido por este tipo de arreglos a través, a través del sector privado y de estas empresas internacionales. Y también y estamos trabajando Pruba International, que es una red internacional de las comunidades impactadas en lo que se refiere a diferentes niveles de la lucha de recursos hídricos para la justicia hídrica para para proteger a las comunidades contra la privatización. Es, o sea, es un estudio de investigación en lo que se refiere también a la comodificación del agua. Y también, lógicamente, hablamos sobre la comoditización y la mercantilización también del tema del agua como tal. Yo sé que también hay algunos problemas técnicos. sí me parece, no sé si puede conectarse a nosotros. Buenos días a todos o buenas tardes, me están pudiendo escuchar. Dice Siget Pudio, ¿no? Traté de presentarle también esta, el caso de privatización de Jakarta. A lo dividiré mi presentación en cuatro secciones. Al comienzo diré que la privatización de, de la del sistema hídrico de Jakarta ha, también ha sido un sistema que ha tenido la influencia también de todo el Banco Mundial para por realmente haber, asumir todo el control de las fuentes más importantes de recursos hídricos disponibles en Jakarta y además. Yambaya fue la compañía que ha asumido pues todo el control de los recursos del agua y, y, y también nosotros lo que podemos ver de que en 1997 en alianza también con otras empresas también nosotros vimos también el tema de la concesión con una concesión de 25 años También ha sido firmado con una empresa en Ontario y por lo tanto nosotros podemos observar que realmente inclusive tenemos una involucración también del hijo del propio presidente también del país en todo este tipo de de de confabulación, uno más grandes conglomerado de la nación también a Mesohapo ha estado activo y también en como para poder también hacer uso de estos recursos a los árboles del año, ha habido algunos cambios en propiedad también lo que refiere a estos recursos, luego tenemos otro contrato y también ha habido una, un acuerdo firmado a través de de un proceso de licitación y este, y estas empresas ganadoras son las encargadas también de la producción y también de la distribución y, y también y, y empresas privadas. Realmente ha sido lo que ha jugado un, fond, un rol fundamental en todo este eh, enmarañado de servicios y producción de los recursos hídricos y también nosotros también. De, Tendríamos y habría que haber hecho también algunas inversiones según los requisitos de las cláusulas contractuales, pero se ha propuesto que hasta el final del contrato y también que en Yakarta hubiere la posibilidad de un acceso a los diferentes domicilios bueno al final pues del, del periodo del contrato porque el objetivo eh, es una cosa la realidad de verdad es otra según las estimativas oficiales se ha estancado esta empresa en casi el 55% la compañía también tiene grandes ganancias anuales también pero ha invertido muy poco en poder ayudar a, a mejorar los eh, servicios ha marginalizado los eh, dif, los diferentes domicilios y y lo pudimos observar también que no han podido intervenir en algunas eh, áreas y son áreas también diferentes más remotas y y también por lo tanto todos estos lo, las operadoras tienen deberían ofrecer estos servicios en las empresas privadas han sido han sido adjudicadas, digamos, como para ofrecer los servicios de estas comunidades también. Y finalmente, nosotros también vemos que muchas veces hay un ellos que quieren explotar y hacer una expansión. Luego, incluso en las diferentes algunas áreas. También atendidas por las redes, el, el volumen de servicios ofrecidos es insatisfactorio o la provisión no es suficiente para atender las necesidades de la población o el agua no es potable o precisa algún mecanismo, digamos, como algún tipo de almacenamiento para la suplementación de otras fuentes también en otras localidades. Más allá también hay altas tasas también de, de agua que no es también vemos que 45 por ciento que este, también a, a también a la falta de inversión e infraestructura la tenemos instalaciones precarias y están con muchísimos problemas también debido también a debido al transcurso del tiempo ya por la falta de inversiones en nuevas infraestructuras además esto y esta es una deuda que debe se paga por la empresa Jambaya, pero hay cosas que Jambaya tiene que pagar en miles de miles de millones y de, como propuesto por Padilla, estimado que está entre 900 billones hasta 1.8 trillones, que son las deudas de empresa. Y luego y Polijan también ha dicho y que debe de hasta 10 mil millones y al final y al cabo a mí me parece que hace un par de meses Pambaya había acordado en pagar 441 mil millones de rupias, no a la empresa y el último punto este, y la tenemos también. Hay una gran contaminación de las aguas y y el, el año el día de el, y nosotros tenemos igual un problema a pesar de el nuevo contrato firmado. Y luego hay y, y, y lo que vemos que hay, Habrá de continua implementación también de alianzas público privadas en diferentes sectores de nuestra economía también. Y lo mismo habrá de pasar también con con este caso de Yakarta y por lo tanto Vemos que solamente. Y a, continuará la privatización. con en acuerdo de cooperación. Han sido hechos de Banjai y Tepe Moyas también y, y comenzará en el mes de febrero del 2023. Y Tepe Moya, hoy día es de propiedad de, de un grupo también de que ha hecho todo el proceso de privatización anterior. Grupo. Este grupo solo también controla los servicios del agua. En ciudades cercanas a Yakarta, Comarra y otras más. Y luego habrá una separación entre también las funciones upstream y downstream. aguas abajo. Y tenemos varias empresas y la parte downstream, la función downstream será manejada por Pam Jaya. Las inversiones en la expansión de la red para alcanzar este servicio será. De, también será contratado también de los diferentes actores de los actores eh, privados. Finalmente, técnicamente, Pombaya solamente será responsable para la operación de de la red de distribución en sí. Ahora, en las en, en lo que se refiere a lo que dijo el ex director, en lo que se refiere a contaminación, tenemos la propuesta de la expansión, el contrato con Ancaya y, y según ellos y también algunas especialistas, el componente de la protección del agua eh, se llevará a diferentes, a diferentes inversiones en este tipo de sector. Y para operar y hacer el mantenimiento de este tipo de infraestructura que precisa también de mayores inversiones aquí. Y luego, finalmente, en este tipo de arreglo, vemos el operador privado habrá de conectarse con los servicios del Estado y, y luego en este modelo, Cambios en regulación que limitan la participación de la distribución en servicios privados, ah, pero de cualquier manera hace que el sector privado se esté más protegido. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos es una protección del sector privado, pero han habido algunas discusiones y una involucración también en lo que se refiere a. Al, también al Open Track, en los términos también de los acuerdos de cooperación a ser firmado, para que ha sido negociado entre las diferentes partes. Pambaya y las empresas privadas también a nivel privado sin sin ningún otro tipo de participación. Hay un acuerdo de cooperación y, y, y, y habrán algunos tipos de arreglo para poder hacer nuevos equilibrios. Uh, en y, pero todo, de manera, no hay discusión transparente ni abierta tampoco sobre el rendimiento de este tipo de servicio ofrecido por el sector privado. Y lo que podemos ver que también y hay algunos especialistas, pero hacen recomendaciones de otros este estudios que no están en el dominio público porque no hay transparencia de apertura. Y lo que nosotros vemos algunos mecanismos que son necesarios para poder realmente. Re para poder hacer este tipo de regulación y para las otras y luego también nosotros podemos ver que en lo que se refiere a las diferentes personas, nosotros también estamos tratando de continuar también con nuestra lucha, no en pro de los servicios públicos de calidad con transparencia y apertura. Con esto termino. Muchísimas gracias. Mira, muchísimas gracias, Kira, por tu participación. Bueno. Creo que realmente es un tema muy importante lo que ha sido mostrado, la información que nos ha sido ofrecida. Después de lo que ha pasado, la privatización en el sur global. Hablamos sobre los diferentes desafíos de los temas de la privatización y de y las y las consecuencias de la privatización. Indonesia es un caso típico porque tras el Banco Mundial que ha empujado por la privatización bajo su propio liderazgo, las empresas privadas también que están en están haciendo todo este, llevando este 20. Y lo que vemos que luego están protegiendo también este tipo de situación y lo que vemos nosotros que no importa la situación de la inflación, pero mientras de cualquier manera, no importa lo que pase con la economía, pero este sector privado siempre tendrá la posibilidad de beneficiarse y no habrá de sufrir ningún tipo de impacto. Y también el sector privado realmente tiene que poder trabajar con más ahínco y en vez de meterse cada vez en deudas más acaudaladas y porque continúan destruyendo al sector al sector público. Y es eso lo que nosotros hablando sobre soluciones a las alternativas encontrar para poder abordar algunos desafíos que se enfrentan las comunidades en del sur global para poder diseñar estrategias en el norte global. Podemos hablar sobre sacar el sector privado, pero en el sur global la situación es completamente diferente también en lo que nosotros estamos viendo en, y lógicamente que es una estrategia ameasante que están siendo emprendidas con, en términos de las empresas con la privatización de Mobidian panas que habrá hablando sobre la campaña de municipalización en el norte global. Ha sido una campaña en el muy desafiante con agua de Barcelona. Y ellos. Están siendo parte no solo de esa campaña local en Barcelona en términos de la privatización, pero también reconociendo el hecho de que realmente Barcelona tiene. Tiene un ejemplo muy fuerte. Y los ingenieros sin fronteras están formando parte en ese proceso y en la construcción de una lucha comunitaria global. Miriam es ingeniera química con especialización en tratamiento de aguas. Viene siendo una activista desde 2005 con ingenieros sin fronteras y desde 2016 viene trabajando con una serie de campañas, sobre todo de la campaña El Agua es Vida, además de varios otros movimientos que animan a los ciudadanos a participar en esa lucha. Le paso la palabra para que ella pueda contarnos más al respecto. Muchas gracias. Mira, eh, estoy un poco resfriada, así que tengo la voz un poco tomada. <coughs> Eh, es un placer estar aquí con vosotros hoy, poder hablar con Vera David de nuevo, con Leo, conocer a, a Sigit. Eh, yo os voy a hablar del caso que, que presentaba Mira de, de Cataluña. Ah, para empezar, quizá un poco de, de contexto, en Cataluña tenemos... Ah, Cerca de un 80% de la población abastecida por un suministrador, por, por, abastecida por gestión privada del agua. Eh, de esto nos dimos cuenta, de hecho, eh, viendo las campañas de, de remunicipalización y las luchas del agua en, en el sur, porque en los años eh, 2000 esto no era un problema. Aquí en, en, en Cataluña no se percibía como un problema, pero conociendo las luchas por el agua... Eh, del sur global, eh, especialmente de América Latina, fue donde descubrimos que Aguas de Barcelona eh, que estaba privatizando el agua no solo en el sur global sino también en, en nuestra casa ¿no? y, te, y, y entonces descubrimos que no era ah, algo anecdótico sino que afectaba al 80% de la población de Cataluña mientras que en Europa ah, el porcentaje de gestión privada es de un 20% Así que se invierte este porcentaje. ¿no? Mientras que en Europa tenemos un 80% de gestión pública, en Cataluña tenemos un 80% de gestión privada. Y de este 80%, el 70% está gestionada por un operador. Es decir, que bajo diferentes nombres, bajo diferentes empresas, bajo diferentes formas, eh, un 70% de la población catalana recibimos agua de operadores que tienen eh, acciones de aguas de Barcelona. Y esto tiene una repercusión directa en el conocimiento que tiene Aguas de Barcelona sobre la gestión en Cataluña, que es mucho mayor que el conocimiento que tienen la mayoría de ayuntamientos y de administraciones, también la catalana. ¿no? Um, esto empezamos a investigarlo en el año, sobre el año 2010, 2008-2010, y, y entonces lanzamos una campaña de remunicipalizaciones que ahora ya tiene 10 eh, años, gracias a esto hemos pasado de un 84% de población abastecida por el sector privado a un 78%. Ese 6% puede parecer muy pequeño eh, pero, pero ha sido una gran batalla. Tenemos 32 municipios que, que han remunicipalizado y, y esto ha sido un trabajo enorme ¿no? porque siempre decimos que que privatizar se puede hacer cualquier día del año, cualquier año, pero remunicipalizar es algo que cuesta mucho tiempo, que tienes que esperar al día que termina el contrato o al día que hay una cláusula que se incumple o al día que has logrado conseguir la voluntad política para que los políticos tiren adelante una decisión que es muy valiente, eh, porque es muy difícil, ¿no? porque toda la normativa va, va en contra de esto. Entonces... Um, algunas consecuencias que hemos visto en Cataluña de, de esta gestión privada eh, son los cortes de agua, que gracias a una iniciativa ciudadana de, de los movimientos sociales se prohibieron en 2014, 2015, pero, pero que hasta entonces era una, era una realidad. ¿no? En, en plena crisis económica de los años 2007-2008, los ayuntamientos no sabían a cuánta gente se le estaba cortando el agua. Eh, gracias a los movimientos sociales, ahora mismo ya no hay cortes de agua. Eh, pero es algo que, que si no hay una ciudadanía vigilante y presionando desde el sector privado va a volver a suceder. ¿no? Por mucho que tengamos legislaciones que ahora lo prohíban, siempre es algo que hay que estar vigilando porque, porque es uno de los principales riesgos eh, cuando tienes una gestión privada o cuando no tienes una participación ciudadana fuerte. Otro la, por otro lado, otra consecuencia que, que ya se ha comentado es el, son los incrementos de tarifa. Eh, en Cataluña vemos como la gestión privada es un 0,5 euros metro cúbico más cara que la gestión pública. Y estos son datos oficiales, no los hemos calculado nosotros, los calcula la Agencia Catalana del Agua. Eh, aunque la gestión privada se da en municipios medianos y grandes que deberían ser más rentables eh, económicamente por lo tanto deberían tener tarifas más bajas, pero la realidad es que no, porque pagamos costes legítimos como son los beneficios. O como es el canon de conocimiento, que en el caso de la, de la empresa mixta de, de Barcelona, llega a ser de 10 millones de euros anuales. Esto es un canon que pagamos por acceder al conocimiento de la empresa privada y es un canon que se paga, yo creo que en todos los casos en que tenemos gestión de aguas de Barcelona, cuando estuvimos en Saltillo investigando un poco el caso de, de gestión de aguas de Barcelona allí, también pagaban un canon de conocimiento sin ningún tipo de retorno, simplemente por acceder al conocimiento de esta empresa privada. Un conocimiento que por otro lado acumula gestionando el agua de los municipios y por lo tanto ya hemos pagado con la factura. Otra de las consecuencias es la pérdida del gobierno de agua, del agua por, por parte de los ayuntamientos la incapacidad de los ayuntamientos de conocer cómo son sus redes, qué, qué inversiones necesitan. Así que cuando terminan las concesiones se hace muy difícil que estos ayuntamientos tengan el conocimiento para recuperar la gestión. Y el último, la última consecuencia que hemos observado en Cataluña y que es, no diré la más grave porque todas son graves, pero, pero que sí que nos alarma, es el abuso de poder que se da por parte de esta, de esta gran corporación. Porque en Cataluña, aparte de estos 32 municipios que han remunicipalizado, tenemos 150 más que pueden hacerlo en los próximos 10 años porque van a acabar la concesión. Y lo que estamos viendo eh, es que la respuesta de esta empresa a las remunicipalizaciones eh, ha sido una ofensiva judicial con 40 municipios ahora mismo denunciados. Es decir, que sistemáticamente cuando un municipio aprueba democráticamente la, la remunicipalización es llevado a los tribunales um, para, para tirar atrás esta, esta remunicipalización y esto hace que, que la desigualdad de poder que se produce, y yo creo que de esto hablará más eh, Leo después la desigualdad de poder que se produce entre esta gran corporación y los pequeños municipios que quieren recuperar la gestión del agua pues eh, sea algo real y que además faltan herramientas para que estos municipios no a herramientas de apoyo mutuo, de, de apoyo judicial, para que estos municipios hagan frente a estas, a estas demandas. El caso más, eh, más conocido, quizá, o más grave que hemos tenido hasta ahora, um, y con esto ya acabo, es el caso de la Iniciativa Ciudadana en Barcelona. En Barcelona tenemos una empresa mixta que tiene un contrato hasta el año 2047, y tiramos adelante desde la, desde la sociedad civil, desde West vida una iniciativa ciudadana donde recogimos más de 20.000 firmas de, de ciudadanos de Barcelona que querían que se hiciera una consulta sobre el agua y, y esta consulta fue bloqueada con más de nuevos recursos judiciales, no solo por Aguas de Barcelona, sino por empresas um, por bueno, empresas satélite ¿no? o la Cámara de Concesionarios de Empresas del Sector Público que pusieron recursos para entorpecer esta, esta consulta, no solo en contra de la pregunta pero en contra también incluso del, del concurso que se hacía para el voto electrónico, es decir, estratégicamente pusieron diferentes recursos judiciales para bloquearla. Con esta, con esta iniciativa ciudadana lo que vimos fue no solo el poder judicial que pueden llegar a tener estas grandes corporaciones y que al final lo ponen al servicio de proteger sus intereses y, y, y el poder perpetuar esta gestión privada, sino también el poder mediático que pueden llegar a tener en Barcelona y en Cataluña. Diariamente vemos anuncios en televisión eh, que promueven la marca de aguas de Barcelona, cuando ningún ciudadano catalán puede escoger qué gestión del agua tiene en su casa. Pero aún así, cada día lo escuchamos o por televisión o por la radio, eh, siendo este otro despilfarro de dinero mm, del recibo del agua que no debería servir a la publicidad de esta empresa, sino seguramente a sensibilizar y hacer campañas de información sobre, sobre la gestión del agua. Y yo lo dejaré aquí para la primera ronda y después podemos seguir. Gracias, Miriam. I, uh, that's great. I think we've learned so much from engineering... Aprendemos mucho desde Ingenieros Sin Fronteras. Las personas, los movimientos se pueden pronunciar. A pesar de que hay muchas remunicipalizaciones, como hemos visto, aprendimos mucho sobre qué es qué la gente puede hacer para redemocratizar la gestión del agua y así tener acceso a la información. Y eso con iniciativas ciudadanas, o sea, todo eso es una forma de involucrar a la gente para recuperar el agua. Después podemos volver a hablar sobre el observatorio de los ciudadanos. Bueno, ahora le pasamos a Leo Heller, experto en saneamiento y agua, y ministra clases en la Universidad Federal de Minas Gerais, y además es coordinador de la cooperación internacional ONDAS. Y además participa en una fundación en Brasil. Agradecemos por haber iniciado ese foro y la iniciativa del febrero azul que está sucediendo ahora para poder influir en el encuentro de las Naciones Unidas. La mayor parte de nosotros no comprende el tamaño de ese asunto y de ese desafío Vamos a tener entonces a Leo Hiller y también. Pedro nos dio más voz. Haciendo mucho trabajo para involucrar a los movimientos sociales. Con un relator especial produciendo investigaciones muy significativas. Investigaciones sobre las corporaciones, los gobiernos y diálogos entre ellos. Lo que era compatible en términos de derechos humanos y los retos que tenemos que enfrentar. Bueno, queremos escuchar entonces un poco más. Ya vi que hay preguntas en el chat, cómo involucrarse. Entonces nos puede contar cómo entender las extensiones entre la gestión del agua y de qué manera podemos utilizar esa herramienta contra la privatización. Gracias. Mira, un gran gusto estar aquí con Mira, David, Miriam, Siget y también compartir esa discusión con los que nos están viendo. Voy a hablar un poco contestando a Mira sobre el proceso que Llevó a mi último informe de 2020, que fue el informe justamente sobre la privatización de los servicios de agua y saneamiento y potenciales violaciones a los derechos humanos. La elaboración de inf del informe fue muy difícil, fue muy dura. He recibido muchos ataques, muchas demandas para no trabajar ese tema que no era un tema importante para los derechos humanos, ¿no? Algunos interlocutores me lo decían, pero por otra parte, muchos movimientos sociales dieron las bienvenidas al informe. A lo largo de la elaboración del informe, haciendo la investigación, recolectando información y revisando la literatura sobre posibles violaciones a los derechos humanos cuando hay privatización, me he dado cuenta de que Solo mencionar casos de violación podría fragilizar el informe. Podría venir el argumento de que estás tomando un caso aislado, pero la gestión pública también tiene problemas. O sea, con eso no demuestras que puede haber violaciones por lo privado porque no estás haciendo comparaciones. Entonces, con base, en base a eso me ocurrió no solo presentar las violaciones que pueden ocurrir con casos, ejemplos, ilustraciones para esas violaciones, sino fundamentar el informe en un cuadro conceptual que diera una base para justificar esa tesis, esa hipótesis de que la privatización puede llevar a la violación de derechos humanos. Y quiero hablar un poco sobre ese cuadro analítico que está basado en tres elementos, tres conceptos que son elementos propios de la gestión privada del servicio de agua y saneamiento y que ocurre a menudo de una manera combinada. Y la combinación de esos factores es lo que lleva a amplificar todo eso. Los factores son en primer lugar. El hecho de que el servicio de agua y saneamiento es un monopolio natural. Eso es algo muy importante. Tenemos que entender que el servicio de agua y saneamiento es distinto del servicio, por ejemplo, de telefonía, de los correos u otros. En segundo lugar, hay con frecuencia una obsesión por parte de las empresas en maximizar sus ganancias. Las empresas no están... No quieren solo producir ganancias, sino maximizar esas ganancias. Y en tercer lugar, la llamada asimetría de poder mencionada por Miriam hace poco. Y pienso que los tres relatos anteriores a mí de David, Miriam y Sigrid ilustran muy bien esos tres aspectos. En primer lugar, el caso del monopolio natural, de que es un monopolio natural. Ese hecho trae grandes desafíos a la regulación, lo que para mí está cada vez más claro, es mucho más desafiante, desafiador regular agua y saneamiento que un mercado competitivo donde hay más de un prestador de servicio. Es muy común ocurrir, como comentó David, no la captura del regulador por el regulado, por el prestador de servicio. Eso es muy común, aunque el regulador tenga eventualmente buenas intenciones y no logra cuadrar al prestador de servicio. Es muy frecuente que el regulador no tenga medios para hacerlo. Por ejemplo, el caso de Buenos Aires en que el regulado no cumplía el contrato de manera sistemática y el regulador trató de aplicar multas a ese regulado. Y el prestador de servicio, la multinacional decía, si me ponen una multa, voy a tener menos recursos para invertir aún menos por tener que pagar la multa. Eso no es posible. Entonces se crea una tensión de difícil solución y el hecho de que es un monopolio natural explica parcialmente todo eso. La maximización de ganancias. Quiero creo, creo que eso quedó claro en todas las presentaciones. Sí mostró de manera muy clara, no? como en Indonesia y Jakarta en particular, el prestador no invertía produciendo ganancia, transfiriendo dividendos. La última prioridad era invertir. Entonces la maximización de ganancia de lucro tiene dos dimensiones. Una es cuanto menos inversión mejor y el otro cuanto más ingreso mejor. Y en general eso lleva a un incremento muy grande de las tarifas y lo hemos visto en la presentación de David, también lo hemos visto, escuchamos a Miriam hablando, si lo entendí bien, 0,5 euros más, ¿no? Caro el metro cúbico en la gestión privada si comparada a la pública. Así que hay una presión por parte del prestador de servicio para que se aumenten las tarifas y para que se cobren servicios. Que no son usuales como servicios auxiliares, contratar subsidiarias para hacer los servicios. Entonces, la maximización de ganancias es algo muy frecuente, muy problemático y explica por qué en Reino Unido no se trata adecuadamente el alcantarillado. No se cumplen las leyes medioambientales porque no es prioridad poner recursos de los socios, de los shareholders, de las empresas en actividades que no generen ingresos inmediatos. Y la simetría de poder, que es otro caso importante. Porque muchas veces el prestador de servicio es muy poderoso. Son empresas multinacionales que están muy bien preparadas, con un cuerpo jurídico muy bien fortalecido, que conocen mucho más de las leyes que los reguladores y los poderes locales y gobiernos, y lo utilizan de una manera muy eficiente para defender sus intereses y así asegurar que la gestión privada permanezca no se la cancele, que se asegure las ganancias. Y pienso que lo hemos visto muy claramente, tanto en la presentación de Sigit como de Miriam, sobre lo que ocurrió en esos sitios. David habló tanto en def, def democrático como en falta de derecho a la información, lo que está absolutamente relacionado con la asimetría de poder. Así que lo que quiero traer es ese cuadro conceptual que nos ayuda a entender cada uno de los casos y de qué forma inciden para traer riesgos a la violación de los derechos humanos. Y para concluir, creo que también es muy importante que siempre pensemos en la dificultad de revertirla. revertirla privatización. Eso es una, algo que fue mencionado por Miriam y Siget. En Brasil, por ejemplo, se están firmando contratos recientes que duran 35 años. Era muy duro, muy difícil para el poder local cancelar un contrato antes. Es posible, pero es un precio político, económico, legal que muchos alcaldes no, no están de acuerdo, no priorizan. Entonces, siempre es muy importante que los municipios piensen 10 veces antes de tomar una decisión hacia la privatización porque ocurrirán riesgo de derechos humanos y será muy difícil revertir ese proceso. Sabemos que hay muchos casos de remunicipalización, pero no todos se dan de forma tranquila, sin onus para el poder público. Me detengo por aquí, sin perjuicio. Entonces, gracias. gracias. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Hubo una serie de debates sobre el derecho humano al agua, si es o no. Una herramienta herramienta útil, pero realmente fue muy importante para nosotros. Tener el lenguaje para utilizarlo como una herramienta contra la privatización, sobre todo en las Naciones Unidas, donde es una de las pocas herramientas que tenemos a nuestra disposición. Entonces ese informe es muy valioso y espero que podamos por lo menos poner un enlace aquí en la página web del Foro del Agua. No sé si podemos poner ese enlace en el chat. Esta es una red muy suelta. Seríamos, no sé, como una coalición de grupos por la justicia en la distribución del agua. Y desde el foro de Dakar venimos discutiendo y hemos decidido que queríamos crear, generar una alternativa para que la gente pudiera de hecho pudiera participar de distintos movimientos comunitarios. Entonces, quiero invitar a todos a que visiten nuestra página web, sobre todo durante la etapa de preparación para la conferencia de la ONU. También tuvimos un debate muy pesado sobre la privatización y sus impactos en las últimas décadas, las violaciones a los derechos humanos, perpetuados por distintas empresas, empresas privadas. Y les voy a dar ahora algunos minutos para que puedan discutir, contestar, preguntas, traer algunas soluciones. Quizá puedo empezar yo. Vamos en el mismo orden. David y luego Siget, Miriam y Leo. Muy bien. Siempre me impresiono. Vengo analizando desde hace 25, 30 años y sigo en shock viendo que hay cosas que siguen ocurriendo en varios países, incluso en España. Las tentativas como Miriam hablaba sobre hablaba de la supresión de los referéndums democráticos realmente es un comportamiento brutal por parte del sector privado. Y quisiera mencionar dos o tres cosas que me han ocurrido. Bueno, en primer lugar, la contribución de Siget, que es una de las cosas que me ha impresionado. Él decía él hablaba de los retornos garantidos, beneficios que están asegurados inherentes a los sistemas y la falta de transparencia de la información en el sistema. Y eso me hace recordar una vez más que se trata de un caso en Indonesia, un caso extremo. Me acuerdo de haber encontrado activistas que lograron tener acceso a las cuentas de una empresa y el CEO quedó furioso por saber que alguien se atrevería a discutir la contabilidad de su empresa, que debería de ser un gran secreto. Sin embargo, quiero hacer un comentario que se me ocurrió. Recordando el papel imperial de esos sistemas y las palabras utilizadas en las concesiones, sobre todo, cuando las cuando se iniciaron las concesiones, entonces había una presión muy grande para que de cierta manera se rompiera el tema de esos beneficios sin control y el embajador británico acabó interfiriendo a favor del sector privado para impedir cualquier tentativa de impedir las ganancias exorbitantes. Y había además esas relaciones imperiales postcoloniales Y hablando del tema de los análisis comparativos, que las cosas tampoco funcionan con las compañías privadas y públicas. En primer lugar, tenemos el hecho de que el sector público no busca lucrar de forma exorbitante con el agua. Esa es una diferencia básica y hay diferencias prácticas. Además. Una de las cosas que deberíamos considerar es que la idea de que el sector privado es más eficiente. Eso es un mito. Bien como es un mito decir que ellos traen inversiones y creo que deberíamos elaborarlo. Yo pasé mi vida hablando de ese tema. O sea, hay varios estudios académicos, hay economistas serios que normalmente tratan de probar que el sector privado es más eficiente y el resultado al fin y al cabo es que no no hay más eficiencia en el sector privado. Y eso no ocurre solo en algunos países, ocurre en todo el mundo y un sector tras otro, no solo el agua. Y creo que es uno de los hechos más importantes. Y podemos mandarles un enlace si ustedes quieren, pero tenemos que meter más confiantes en este tema, en lo que nos concierne a nosotros. La otra cosa tiene que ver con algo que Miriam acabó de decirnos y que ha hecho, algo que no conversamos tanto como deberíamos decirlos. Vemos cómo estábamos hablando sobre el hecho de eficiencia comparativa. Estoy lista también. La definición económica mainstream de o del establishment en lo que se refiere a producir también resultados financieros. No es eso a lo que ellos se refieren, lo que nosotros queremos ir más allá de este límite, porque hay cosas que a nosotros nos importan muchísimo más. Todavía no solamente tiene un buen resultado financiero. Una de las cosas que nosotros tenemos que pensar es poder ver cómo se puede producir una serie de indicadores populares de lo que se refiere a a los sistemas de agua y saneamiento y cómo podemos evaluarlos en lo que se refiere a ser bienes públicos que pueden ofrecer un rendimiento en favor de la población. Y, y cuando estamos pensando y que realmente ahora nosotros tenemos que pensar en el ejemplo de Cataluña, como nos mostró nuestra querida colega. Luego, nosotros podemos tratar de decir, nosotros construir mejores sistemas públicos y no solamente tratar de mantenernos nada más con el con el servicio privado en términos de poder ofrecer más eficiencia. Sí, estos son los puntos más importantes que se me ocurren a partir de la discusión de la primera sesión. Muchísimas gracias. Sí, es increíble también cómo nosotros Realmente hace años, dijiste que te ibas y no te dejamos que te fueses. No, Qué es fantástico poder contar contigo cuán activo has sido tú también en lo que se refiere a esta lucha en, lo, en el Reino Unido. Y ahora, Miriam, cuando hablamos de los indicadores populares que también son fundamentales y ahora vemos, sigue, pues, o oh, sea, que es o sea, ¿qué cosas hemos podido? Nosotros aprendimos de las luchas que han tenido en Indonesia. O sea, ¿cuáles soluciones que se pueden proponer? Con base en tu experiencia local. Siguiente. Bueno, realmente no sé. O sea, o sea, no puedo realmente responder básicamente a lo que se refiere a nivel local y en nacional de Jakarta. También un, algunos proponen una PPP, una alianza público-privada como solución, pero a, depende de la situación de cada localidad. Bueno, primero nosotros tenemos que ver los diferentes contrantes también para y, y, y tenemos que analizar los servicios en Jakarta. También podremos hacer algún tipo de propuesta con base a los estudios realizados para que lleguemos a algún tipo de conclusión. El, digamos, el pueblo de Yakarta se ha opuesto contra la privatización de los sistemas de agua y saneamiento. Pero Realmente, y esto es fundamental en lo que se refiere al desarrollo de nuestro país para Indonesia. Entonces, a mí me parece que lo que nosotros necesitamos entonces es poder desarrollar todo un sistema y necesitamos también tener una mayor consistencia para luchar contra esta privacidad a través de los mecanismos también que tiene el gobierno en lo que se refiere, como se dijo, a las PPPs o alianzas público-privadas. O sea, y del derecho al agua debe ser comprendido como el derecho que tiene la población, como derecho humano para poder articular sus propios intereses. Por lo tanto, ellos tienen que tener, estar en una posición de poder luchar también para ofrecer servicios de agua potable, la, la provisión de servicios de agua también debe estar garantizado a toda la población en este contexto para poder contestar este tipo de sistema de privatización. Para, o para poder rechazar los, los actuales modos modo de extracción y también de, de distribución para encontrar nuevos formatos más equitativos. Y es por lo menos es lo que se me ocurre en este momento que les pueda contestar. Muchísimas gracias. Sí, sí, sabemos que tenemos nosotros que pensamos más de la privatización y tenemos que pensar en nuevas formas de extracción del recurso hídrico también y en por eso tenemos como esto opera fuera también de lo que se refiere al marco de las alianzas público privadas. Nada más es importante y y en lo que se refiere a Indonesia, lo que ustedes han hecho muy significativo en servicios de agua y saneamiento y, y también los recursos hídricos y me parece que gran parte de lo que ha sido realizado también se ha referido a la socialización para que estén disponibles a la población para tener la contribución popular, también para, para incluir a los movimientos populares, también para ver una articulación más popular sobre los servicios del agua, la idea es poder adaptar o mejorar todavía también estos usos y distribución de los aguas, de las aguas. Ustedes han hecho una excelente contribución para todos nosotros en esta jornada. Muchísimas gracias. Sí, y nos encantaría escucharte más, por supuesto, sobre los indicadores populares y lo que han hecho ustedes para democratizar todos los servicios del agua, y la gestión de los recursos del agua también en tu país. En lo que se refiere a los observatorios del agua. Muchísimas gracias. Sí, por favor, ahora, Miriam, con tu perspectiva. Como ya se, se dice en el, en el chat, ya se, ya se ha estado diciendo y, y los diferentes eh, ponentes también, no, no es suficiente con, con que la gestión sea pública. ¿no? Es decir, que desde pues, hace 10 años que empezamos esta campaña de remunicipalización, pero desde ahí West vida decimos, así como muchos de los movimientos eh, por, de justicia hídrica ¿no? en el mundo, que no es suficiente con que, con que la gestión pase al operador público, que sea de control público, sino que necesitamos tener control ciudadano, tener una ciudadanía eh, informada y y que pueda participar de las, de las decisiones del agua, ¿no? como, como ya habéis dicho. Entonces, para esto y un poco inspirados en, en, el, en el caso de París, uh, en 2017 cuando se dio la, la remunicipalización más grande que ha habido en Cataluña, que fue el caso de Terrassa, un municipio con 200.000 habitantes, se... se se pidió al ayuntamiento que no solo se remunicipalizara, sino que también se creara un observatorio, un observatorio ciudadano del agua, que donde tenía que haber um, una, una relación entre el operador, el ayuntamiento y la ciudadanía, ¿no? la sociedad civil organizada. Así, este, este observatorio es un espacio interactor de, de toma de decisiones, de deliberación de, de, de diferentes temas, donde es posible elaborar informes para poder incidir en, en, las, en las políticas que se hacen desde el ayuntamiento en, en relación con la gestión del agua, porque lo que nos encontramos es que las mmm, legislaturas que son de cuatro años hacen muy difícil tomar algunas decisiones que tienen que ser más a largo término, ¿no? como políticas que tienen que pensar en los próximos 10, 15 o 20 años y, y pensar en las inversiones necesarias. Entonces, cuando estamos pensando ¿no? desde el punto de vista de los políticos que tienen elecciones en dos o tres años, muchas veces estas decisiones no salen rentables y es por eso que necesitamos salvaguardas, ¿no? como decía Leo en su, en su informe, salvaguardas que permitan eh, poder tirar adelante decisiones con el, con el control ciudadano y el empuje de la participación necesarias para, para poder afrontar los retos que, que tenemos. Por ejemplo, en Cataluña eh, y, en, y en todo el mundo, pero aquí tenemos una región mediterránea eh, donde las sequías cada vez van a ser más presentes. Ahora mismo estamos en, en un momento de sequía, hoy se ha declarado el estado de excepcionalidad. Eh, y por lo tanto, hay decisiones que no se pueden tomar pensando en los próximos dos, tres años, sino que hay que tomarlas pensando en los próximos 80 quizá. Y estos observatorios o, o, o espacios de, de participación tienen, tienen un rol fundamental para poder tomar estas decisiones, ¿no? así como poder prevenir la privatización, porque como hemos dicho, eh, un ayuntamiento puede remunicipalizar y esto puede durar dos, tres eh, legislaturas pero después puede venir otro gobierno que privatice y si no tenemos un organismo que garantice que esta remunicipalización o esta gestión pública va a seguir eh, por parte de la ciudadanía, por parte de académicos, por parte de, de otros actores, eh, este sistema se encuentra en riesgo. ¿no? Para poder tener esta participación ciudadana, um, como bien dicho, como bien eh, se dice, cuando hablamos de derechos humanos, no solo necesitamos esta participación, sino necesitamos el acceso a la información, necesitamos la transparencia, como ya se ha dicho, y, y es por esto que también desde, desde Ingeniería Sin Fronteras con vida estamos trabajando, como ya veis, eh, David ha explicado, en estos eh, indicadores que, que puedan servir para... para um, evaluar el servicio del agua desde otras perspectivas, que no sean solo la eficiencia, sino que sea la perspectiva de género eh, o la interseccionalidad, a el derecho humano al agua, a la participación, el acceso a la información, la toma de decisiones eh, y también la perspectiva ambiental. ¿no? Eh, queda muchísimo camino por recorrer porque es, es, estas experiencias son, son laboratorios, son experimentos, ¿no? entonces ahí tenemos muchísimo camino por recorrer para pasar de, de, la, de la protesta a la, a la propuesta, ¿no? pero desde el movimiento del agua siempre hemos dicho que somos un movimiento de, de propuesta, no solo de protesta, y que por lo tanto tenemos eh, tenemos propuestas que implementar y necesitamos, ¿no? y esto yo creo que es algo que, que necesitamos llevar a esta conferencia de Naciones Unidas, necesitamos que, las, que los mandatos desde, desde las mmm, instituciones internacionales también sean este apoyo a, la, a los gobiernos locales para implementar otro tipo de, de medidas que no solo tengan en cuenta este mantra de la eficiencia, sino que tengan en cuenta el resto, de, el resto de dimensiones que también afectan a la vida y, y, y que son necesarias para, para el mantenimiento de la vida. Gracias, Miriam. I love that we're moving from, we're not just about the protest, we're about the propuesta. Um, and, Qué bueno que hablaste tú sobre este tipo de propuesta. Y, lógicamente, ahora... Vamos a seguir adelante con las últimas palabras de esta sesión. Bueno, muchísimas gracias. Vete a parar con donde dice Leo, voy a seguir con Miriam. Terminó hablando nuevamente sobre estas propuestas. Esto resulta ser muy importante. Yo creo que Ondas ha tratado pues, de ejercer este papel, trabajar con dos agendas, una agenda, que es la agenda, de resistir contra la privatización que sabemos que puede llevar a grandes daños, aumentar la desigualdad y afectar los, los derechos humanos. Pero luego tenemos el fortalecimiento de las también de las propuestas públicas. La mayor parte de nuestro país es la mayoría de los prestadores de servicios públicos también y muchos prestadores de servicios públicos. Debemos reconocerlos, no también no trabajan de la mejor manera posible o sea, Hay gran cabida para que haya una mejoría. Sí, lógico, no podemos culpar a los gestores, pero suele pasar porque esta gestión pública se hace dentro de un ambiente institucional que tal vez no sea el mejor de todos. Pienso que hay elementos que son muy importantes. Es un elemento es, y debo decirlo en primer término, es el reconocimiento de los derechos humanos como la orientación más importante de la provisión de servicios es bueno cuando un país aprueba en su constitución, incluye que el seno de constitución, que el agua de saneamiento son derechos humanos o en su propia legislación ordinaria. Esto ayuda muchísimo a poder organizar los servicios, pero no alcanza. Sin embargo, y debe decirse, la otra cosa son políticas públicas más estables, financiación pública. Muchos gobiernos no utilizan los fondos o los recursos públicos de manera adecuada para invertir en saneamiento. Y David nos ha enseñado esto ya varias veces en Europa. Ha universalizado sus servicios con financiación pública, pues también priorizando los servicios de saneamiento. El tema de la participación democrática también es de suma importancia para poder romper con los tecnicismos que que muchas veces invaden el sector del agua y de saneamiento. Esta cosa de que los técnicos tienen respuesta para todo, lo saben todo y tienen soluciones para todo y no tienen que escuchar ni dialogar con nadie, con la población y, y la participación es muy importante. Digo, la planificación a largo plazo es fundamental en los países del sur global. Normalmente hay un gran inmediatismo, es así como piensan los gestores de servicios. Es importante pues tener una planificación, pensar en cambios a largo plazo y los cambios climáticos que estos también afectan la continuidad de los servicios y el fortalecimiento del prestado de los servicios. Debemos fortalecer y capacitar al, al gestor local con capacidad técnica. Pienso que todo este paquete de valorizar el tema público debe venir junto con el paquete, como Miriam lo dijo, sobre las protestas, las protestas y propuestas, protestas y propuestas mancomunadas. Muchísimas gracias. Aquí termino. Dice Leo. Muchísimas gracias Leo. Sí, con esto concluimos pues las diferentes presentaciones y ahora tenemos ya vamos a la sesión de preguntas. Ya tenemos algunas preguntas en el chat box sobre Naciones Unidas, el foro de Naciones Unidas y tal vez nuevamente podamos volver a Leo para que nos dé una visión más general sobre los diferentes actores involucrados también en la Conferencia de Naciones Unidas y y cuáles son las oportunidades y cuáles, cuáles son los apoyos y lo que están haciendo los diferentes movimientos. Y también y también lo, tenemos que ver también lo, la perspectiva de las compañías privadas y lo que está haciendo el Banco Mundial, lógicamente esto y, y lógicamente que este nuestro tema ha estado dominado por los sectores privados. No, a ver si nos pueden dar una perspectiva y una respuesta a la pregunta hecha. Leo. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, que es muy difícil el, analizar el tema de las Naciones Unidas. Naciones Unidas no es un cuerpo homogéneo de agencias o de personas o de propuestas tampoco. Hay varias tendencias de Naciones Unidas también. Hay diferentes grupos que están muy cercanos y de, y de los derechos humanos y hay algunos críticos, también hay pocos, bueno, críticos contra la privatización. Hay algunos que sí lo son, que son críticos a estructura privada. Pero parece que hay una visión ne neutro. Naciones Unidas y las agencias utilizan mucho la palabra, nosotros somos agnósticos cuando hablan sobre el tipo de gestor que haya. No hay una crítica, pues, de verdad sobre el tema de la privatización. Y bajo mi punto de vista, hace que las conclusiones de la conferencia de marzo sean muy imprevisibles, sean muy difíciles de que nosotros podamos hacer un pronóstico claro de lo que habrá de ocurrir, siendo que las conclusiones finales de la conferencia estarán influenciadas por los países, por los estados miembros del sistema, son los que van a votar en sí. Son los que negocian los diferentes acuerdos, son los que negocian los tratados. Pero también nosotros sabemos que estos estados miembros son muy heterogéneos Hay algunos estados que habrán de defender mucho más una posición nuestra. A mí me parece, finalmente, que si es que podemos hacer un pronóstico, solo que habrá de suceder en Nueva York, que habrán de tomarse decisiones muy neutras, creo yo, poco afirmativas, más bien muy genéricas sean. Sea muy genérica, será muy genérica. Creo son decisiones que habrán de que tenemos que tener que cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible del milenio. Estamos ya atrasados. Debemos recuperar el tiempo perdido, pero sin dejar claramente estipulado el cómo y a través de cuáles medios se logrará. Solo con afirmaciones genéricas dirán que hay que mejorar la financiación, hay que mejorar la gestión, habrá que mejorar también la regulación, pero ¿cómo hacerlo? No me parece a mí que formará parte del proceso decisorio en Naciones Unidas, pero no somos, no podemos adivinar, no sabemos, no sabemos a cabalidad lo que pueda pasar realmente en la conferencia. A ver. Sí. No le escucho, el señor Leo dice que la, la, está ahí, la no se escucha. Ah, ahora sí, le escuchamos a la esta. Mira, ahora sí le escuchamos. Señor Leo, terminó. Sí, te agradezco muchísimo también por, por lo que usted ha dicho sobre la, las propuestas hechas por diferentes actores, inclusive el Banco Mundial también en de cara a la conferencia del agua de Naciones Unidas. Y, y al fin y al cabo, entonces en los Estados, los miembros son los que toman las decisiones y que les Habrá oportunidades, de, lógicamente, de hacer un intercambio. Hay una pregunta también de Miriam, que está en español: Miriam. Si sí que tú eres, quieres contestar preguntas sobre España, en España, básicamente lo que se refiere a la privatización de los servicios del agua y cuál es la agenda del gobierno español en lo que se refiere a los temas del agua. Está en, Espa está en español la pregunta, si ¿sí la puede contestar. Eh, Miriam, ¿la puede responder? Sí. The I was is bueno, creo que los números que presenté son de Cataluña, pues. de la comunidad autónoma, la comunidad autónoma de, de español ahora voy a hablar en español dice la señorita me olvido que me olvido que puedo contestar en, en sobre Cataluña, el 80% en España la privatización es es del 50%, es decir, es más baja que que en Cataluña, pero, pero sí que hay gran presencia de los, um, de los operadores privados eh, y tienen una gran capacidad de, de hacer lobby, de influir en las, en las políticas. Esto hace que, que el gobierno de España, eh, también en el chat se ha comentado sobre el rol de la privatización, de la, de la cooperación, en algunos casos de privatización, de la cooperación española, eso es algo que desde Ingenierías y Fronteras hace muchos años que hemos denunciado. Eh, cómo se están promoviendo la participación a través de la cooperación al, al desarrollo en algunos casos, no solo con empresas privadas, sino incluso con el caso de, de empresas públicas como es el canal Isabel II, que la plataforma eh, en contra de la privatización del canal Isabel II ha estado denunciando durante muchos años, luchando para que para que el canal Isabel II no tenga este este rol en, en, otros, en otros países, ¿no? eh, sacando beneficio de, de gestionar el agua, siendo una empresa pública. Eh, pero sí que hay una gran presencia de estos um, operadores privados en España. ¿no? Y como decía, una gran capacidad de influencia. De hecho, nos sorprendió mucho cuando um, cuando Leo hizo la consulta sobre el informe de privatización y derecho humano al agua, eh, desde Ingeniería sin Fronteras, Aguas Vida, hicimos una aportación y cuando vimos el listado de aportaciones, eh, eran, había muchísimas aportaciones de operadores españoles, que yo no las leí, no sé si Leo las leí yo, supongo que sí. Yo, a, a mí me quedó la duda de poder analizar cuántas eran muy similares, porque eran todas operadores privados, eh, gestionados, supongo, muchos por Aguas de Barcelona. Yo no tuve tiempo de, de hacer el, la comprobación, pero, pero sí que viendo el listado ah, saltaba a la vista que había una gran mayoría de aportaciones del Estado español y de operadores privados. ¿no? Entonces, esto demuestra un poco la capacidad de, de hacer lobby, de influencia que ya explicaba antes, ¿no? eh, que es al final lo que lo que revierte en, en, que, en que se privatice después el, el servicio, ¿no? De hecho, hay varias investigaciones por corrupción de estas empresas, ninguna ha tenido sentencia, pero, pero Aguas de Barcelona está involucrada en varias investigaciones, eh, aunque es muy difícil ¿no? que... Que los jueces al final eh, emitan una sentencia por lo que decíamos, ¿no? por el alto poder que tienen eh, de influencia. También las instancias judiciales porque hemos visto como los grandes casos de corrupción, como es el caso Pokémon, incluso han llegado a apartar a la jueza que estaba, que estaba investigando el caso después de años de investigación y cuando un nuevo juez ha tomado el caso ha apartado al operador privado de la investigación. Es decir, nosotros no sabemos qué pasa detrás, pero el resultado es que nunca se llega a imputar a estas empresas. Muchas gracias. Ahora vamos a la próxima pregunta. Entonces, y Leo, si tú puedes hablar, si tú quieres también sobre lo que está pasando en el Brasil y David, también, si tú quieres hacer un comentario sobre la cuestión financiera de las y los impactos sobre sobre la financiarización de las empresas públicas y cómo esto se relaciona con el impacto que tiene la capacidad de, de poder actuar en favor del interés público. Y también vamos y vamos a ir de así también y hablemos sobre estos datos. Y luego, si quieren, también podremos también a combinar la diferencia vamos a combinar esta pregunta con la pregunta de Edson también si les parece a ustedes ok observamos la importancia de la de esta financiación pública para poder tener acceso universal de estos servicios hídricos no. y digamos como vimos que esto. Digamos cuando hablamos y también lo que estamos hablando es sobre el acceso universal, que es lo que está conclamado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio. Y hablando sobre el factor de la financiación de estos servicios y cómo influye ¿no? en lo que se refiere a la conclusión de los, eh, y la consecución de los ODS. Sí, a ver, David, por favor. Sí, puedes resumir la pregunta. Me, no la escuché bien, dice David. Hablamos la la financiarización de los servicios públicos, como todo impacto también estos eh, servicios eh, a, o, sobre ese más que yeah, Sebast, también yeah. que es esta okay. y se va sí, Perfecto. Muchísimas gracias. habré de responder sobre este tema. Sebasti es un tema en sí que nos tomaría dos horas contestarlo y y de muchísimas maneras. Ah, hablando sobre la financiarización de estos servicios públicos. A mí me parece que la respuesta al tema está en está al final de las estructuras democráticas que tenemos implantadas. Por lo tanto, si es que yo no creo que haya algo que sea necesariamente malo o negativo sobre haber tenido esta esta estructura también este de algunos países, inclusive en muchos países, también nosotros podemos ver que hoy en día sí si hay toda estructura que está implantada. Por lo tanto, si nosotros vemos en Alemania, tenemos también, también tenemos estructura municipalizada, pero de cualquier manera, cuando uno comienza a, a pensar cuando hablamos sobre el listado en la bolsa de valores, aunque sea solamente en parte y literalmente entonces comenzamos a instalar nosotros un, o sea, un interés eh, privado en el corazón de la empresa y es esto lo que debemos evitar. Hubo un ejemplo interesante revertido recientemente en Francia sobre lo que se refiere al tema energético, porque lo que Francia hizo con su propia electricidad de Francia, empresa también eh, francesa y en los últimos 20 años. Me parece que ellos lo privatizan de ponerle entre 20 por ciento, 24 por digamos 16% ciento listado en la bolsa de valores. El bueno el, y como y bueno, o sea, lo que vemos ahora, vamos a evitar los aumentos, digamos, para, para. Para lo, también para, para tomar cuidado con lo que se cobra de los consumidores, pero es increíble porque destruye por completo el, el hecho de una empresa. O sea, lo, no podemos hacer una renacionalización para tener mejores resultados. Y sí, creo que esto es una ilustración de digamos, lo que es la dinámica política que existe, por ejemplo, en Francia. O sea, que estas empresas públicas tienen que operar con base también en lo que refiere a la comercialización de los bienes públicos en la protección contra digamos como si fuese el tema de la corrupción de las empresas públicas también con los diferentes objetivos trazados sin embargo también yo diría que no que meta sencilla el problema de hace basta bueno pero a mí parece que en términos generales nosotros tenemos que observar el sistema de controles políticos, no para poder llegar a una conclusión, para poder luchar contra la estructura. En el contexto. Es muy bueno tener ese ejemplo de Francia. Por ejemplo, nos ha ayudado mucho y una investigación interesante en Estados Unidos sobre Michigan, el tema del medio ambiente, donde pudimos ver el impacto sobre las personas negras y los financiadores. Todo eso depende de la política local realmente, como has dicho. Leo, ¿quieres añadir algo? Es un caso muy interesante. Es un caso muy interesante. Quizá muchos no conozcan. qué? Opera. No sé exactamente el número de la población. Yo diría que serían como 30 millones de habitantes. Y hace algunas décadas el capital de la empresa ha sido abierta y hoy... El gobierno del estado de São Paulo es el propietario del 51% de las acciones y 49% son acciones abiertas en el mercado, incluso en la bolsa de Nueva York, de São Paulo y Nueva York. Así que es una empresa que tiene una característica híbrida y tiene similitudes y diferencias en cuanto a una empresa privada. Yo me arriesgo a decir que tiene más similitudes que diferencias. Es más parecida a una empresa privada que a una empresa pública. Es distinta porque la dirección de la empresa es el gobernador quien lo nombra y no los accionistas. En principio, entonces tenemos agentes públicos en la dirección de la empresa. Pero un cuerpo con mucha fuerza en la empresa es el consejo de administración y en ese consejo de administración la influencia de los accionistas privados es muy grande y sabes que bien como otras, pues hay otras dos o tres en Brasil que son semejantes, transfiere dividendos altos cada año para fuera del sector de saneamiento. Una parte va para el gobierno mismo y la mitad va para las empresas, los accionistas como lucro. Es un recurso que sale del área de agua y saneamiento y no regresa, pues el gobierno no utiliza ese recurso para expandir el sistema, para mejorarlo, para hacer inversiones. Entonces, en ese sentido, no hay mucha diferencia en cuanto a la transferencia de ganancia de que hacen las empresas privadas de manera invariable. Pero es un caso interesante para analizar. Yo diría en resumen que es muy semejante con una empresa privada. Gracias, Leo. Realmente eso contesta además nuestra pregunta en cuanto a la diferencia sobre cómo algunos modelos podrán funcionar mejor en un lugar que en otro. Ahora le paso a David. No, la verdad, así que. O a David. David pregunta, ¿hasta qué punto la política nacional realmente impide que se pueda volver a tener control público del agua en la región? Claro, la política La política nacional, realmente, tenemos la verdad es que se parece que es una extensión de un régimen oligárquico y otro que empezó a hacer las campañas y el último gobernador uh, de Jakarta uh, y hace poco ¿Cómo se puede decir uh, eso? Uh, Recientemente, el gobernador de Yakarta decidió entregar el cargo y dio una serie de declaraciones. Él quiere interrumpir el proceso de privatización en Yakarta. Quiere nacionalizar la concesionaria de agua. y utiliza una serie de términos nacionalistas y lo que hizo hace algunos meses en octubre o noviembre fue que él ha firmado o contribuyó para facilitar la firma del nuevo contrato. Así es. Gracias. Muchas gracias. Sigue. También quisiera volver a la pregunta sobre la dinámica de género, los impactos de la privatización sobre el tema de igualdad de género. Miriam, te gustaría contestar o alguna otra persona? ¿Puedo contestar? Lo hemos estudiado aquí en Barcelona. Eso a nivel local. Hicimos un estudio sobre cómo ese tema afectaba a las mujeres. Yo voy a cambiar al español. Cómo, eh, cómo impactaba la, la pobreza energética, incluyendo también la pobreza hídrica, a, sobre las mujeres aquí en Barcelona. Um, porque está muy estudiado ¿no? el impacto... no. Eh, no concretamente de la privatización, aquí se hizo, pero, pero lo estudiamos en Barcelona donde tanto el agua como la electricidad está privatizada y, y un poco lo que, lo que vimos, que, que para nosotros fue interesante porque eh, conocemos mucho sobre el impacto, el impacto diferenciado de las mujeres en el acceso al agua en, en el sur global, pero nos cuesta traducir también el impacto cuando no se tiene acceso al agua en el norte global y lo que vimos era que también eran las mujeres las que tenían la carga eh, para gestionar un poco todo el acceso a las ayudas. Es decir, que cuando no tenían dinero para pagar el agua, um, aquí hay que hacer muchísimas gestiones para poder acceder a, a descuentos en la factura, o, o que no te corten el agua y sigas teniendo agua cuando no puedes pagar. Y estas gestio, todas estas gestiones, eh, en la mayoría, se realizaban por mujeres. ¿no? Entonces, eh, aquí el, el hecho de la de la privatización lo que, lo que supone es que en muchos casos eh, la gestión para, para poder acceder al agua cuando no puedes pagar es más difícil que cuando tienes una gestión municipal o pública que se puede automatizar las, las ayudas directamente o se pueden eh, poner a disposición otros mecanismos que en el caso de gestión privada son más difíciles de acceder debido a la a la falta de transparencia uh, y a la opacidad en la gestión. Gracias Miriam. Uh, so a I know David. Gracias, Miriam. Hay una pregunta. David, has hablado de los impactos ambientales de la privatización. ¿Podrías entonces contestar la pregunta sobre... Si sí, de hecho, en esas concesionari esos concesionarios de agua hacen los informes, cómo se podría ejercer presión sobre ellas. Sí, realmente o es algo porque las compañías, las operadoras están siendo obligadas a hacer informes y regionalmente, por casualidad, un ministro conservador dijo que las empresas estaban obligadas a hacer los informes y luego le dijeron no, no, no, ministro, tienes que solicitar. La verdad, tienes que decir que no. Tienes que enviar una carta ahora y obligarlos a, a que lo hagan. Y también tuvimos un movimiento comunitario. Pues cuando se trabaja con impacto del medio ambiente, es más fácil hacer ese monitoreo de forma comunitaria. Y eso ocurrió en el Reino Unido y fue muy importante. Por ejemplo, hay un movimiento muy radical en cuanto al tema de la red de alcantarillado y a veces, por ejemplo, el tema de la irregularidad. Hay una serie de informes que se produce para identificar no solo los problemas, sino también las causas de esos problemas y los grupos identificaron que no se trata solo de algo que ocurre cuando llueve mucho, simplemente tiene que ver con una capacidad insuficiente por parte de las plantas de tratamiento. Así que yo contestaría que sí, es muy importante, sí, pues volvemos al tema de que de qué sistema deberíamos estar construyendo y no solo quejándonos necesitamos tener un sistema que realmente pueda elevar el monitoreo del medio ambiente y eso casi de forma inmediata hay sistemas disponibles que de hecho si hay advertencias y que no sean tardías que de hecho pueden Puede que haya una gestión preventiva de esos recursos, pero hace falta un debate público y un proceso fundamental para ese tipo de acceso, que sería un proceso decisorio. Y el monitoreo ciudadano es súper importante para que eso pueda ser eficaz. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta en cuanto al poder de los grupos de lobby del sector privado. Y cómo la falta de información trata, cómo la falta de información afecta todo ese proceso. La persona, Roberto, dice aquí que es una batalla que se está perdiendo al final. Yo podría hablar un poco sobre Brasil. Lo que ocurre en Brasil es que los medios de comunicación le dan muy mucho espacio a los economistas ortodoxos que ven las salidas neoliberales, la mejor manera de solucionar los problemas de agua y saneamiento y casi ningún espacio a los movimientos sociales. Así que hay una batalla, como ya se dijo, muy desigual, muy asimétrica. Obviamente los medios alternativos repercuten las opiniones de los académicos, de los movimientos sociales, pero la opinión pública está muy influenciada por los, la televisión, los grandes noticieros periódicos. No hay espacio para otro tipo de pensamiento. Es un pensamiento único de que la salida para el agua y saneamiento es la privatización. Entonces eso es algo muy importante y difícil enfrentar ese medio los medios más tradicionales. No sé cómo es en otros países, pero Brasil vive un momento de reorganización del gobierno con la victoria de Lula y el gobierno Lula todavía está organizando en una etapa muy inicial su política de saneamiento. Así que hay toda una tensión entre diferentes maneras de ver esa política de saneamiento y la tensión. Bueno, los medios lamentablemente tiene esa opción para hacer una salida más neoliberal. Gracias, Leo. Una pregunta más aquí. El, el tema de las desigualdades cada vez más profundizadas y el tema ambiental. El hecho de los asentamientos informales. Pavelas, lugares que básicamente son insalubres. No sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre la sobre las desigualdades, profundas desigualdades y los impactos. Sí, que te gustaría comentarlo. Podrías repetir la pregunta. Los impactos de las privatizaciones, específicamente los asentamientos informales. Sé que yeah, viene siendo uh, parte de tu campaña. Sí, sí. Perdón, estoy sin interpretación uh, uh, uh, al portugués. Ah, ahora sí, ahora sí. Uh, en esas áreas. La dificultad en tener acceso a los servicios de agua. Y no había posibilidades técnicas para esos servicios, porque en realidad no había manera de hacerlo, porque hacía falta la aprobación de la empresa y dependían de un mecanismo automatizado. Y además dependían mucho. Dependía mucho de sistemas contaminados. Con impactos del agua del mar. Es algo así. Las comunidades tienen que pagar más. Pagan más que alguien de la clase media, o sea, las capas más pobres pagan más por el servicio de agua que en un área que está mejor establecida de manera formal. Así que las víctimas de la privatización son las personas que reciben menos agua, que reciben agua contaminada y terminan pagando más por esa agua. Es de eso. Gracias. Muchas gracias. Y creo que eso es muy importante. En Indonesia, Jakarta, las personas que viven en esos asentamientos ilegales tienen una lucha que es muy importante y también muy importante dentro de del contexto de esa conferencia de las Naciones Unidas. Y el Banco Mundial está diciendo mira nuestro estudio está diciendo que los pueblos están dispuestos, pobres están dispuestos a pagar. Y con la promoción de tecnologías. Y además con la promoción de actividades para la financiación considerando esas regiones y algunos mercados. Bueno, solo tenemos algunos minutos más, así que si alguien quiere añadir algo, resaltar algo y tendremos un evento más de esta serie de webinarios, no sé. Si María quiere decir algo en cuanto a las alianzas con la comunidad. Just to, um, so solo animar um, a, que, a que se apunten. Eh, tend que, tendremos diferentes visiones e ¿no? y, y iniciativas. Um, de promoción de acuerdos público comunitarios, que es un poco la, la propuesta que desde, que desde el movimiento del agua uh, hacemos para, para revertir la, la privatización y para poder promover una, una gestión um, donde los usuarios, ¿no? la ciudadanía se reapropie del, del servicio, no solo en los casos de privatización, sino en los casos de gestión pública o en los casos donde la gestión del agua no, no llega. Bueno, Miriam, tenemos también un manifiesto que está circulando por la justicia de la distribución del agua. No sé si quieren decir algo más. El Sobre. El, el, el ah, yo chat. puse no, el enlace el, el, el link. en el chat. Podemos el link para, para, para el um, Lo podemos poner en el foro. So you can endorse this, this manifesto. Um, De forma que puedan firmar ese manifiesto. Um, este Voy a pasar al español es una vez más con diferentes movimientos del agua, diferentes actores, para un poco mmm, poder llegar a, a unos puntos básicos eh, que se visibilicen de cara a la, a la cumbre de, de Nueva York. ¿no? Entonces ahora tenemos, abrimos los, las firmas para que diferentes organizaciones, académicos, gracias Adrián, eh, por poner el link en el, en el chat, para que diferentes organizaciones y, y eso también académicos o, o personas a nivel individual suscriban el, el manifiesto eh, y, y la idea es poderlo presentar y llevarlo a, a la conferencia del agua de, de Naciones Unidas para que estos puntos básicos dentro del formulario tenéis eh, la versión en diferentes idiomas, en inglés, en castellano en portugués, en francés, del, del manifiesto, y mmm, agradecer porque ha sido un trabajo difícil de, de, de, con, de consensos, de poder condensar ¿no? todo el conocimiento y las demandas y las propuestas del, del movimiento en unos puntos muy básicos y muy concretos que, que, puedan, tener, eh, que puedan tener un espacio en esta... En el, alrededor de esta cumbre de, de Naciones Unidas para poder llevar las propuestas desde el, desde el movimiento. Como decía Leo, no sabemos la repercusión que tendrá porque esta conferencia es eh, imprevisible. Pero, pero bueno, cuantos más firmemos y cuantos más apoyos, pues más, más fácil será y cuanto más la difundamos, más fácil será que tenga una, una repercusión. Thank you, Miriam. And so that list of Gracias, that Miriam, y Gracias, Miriam. Es una lista, bueno, esos idiomas están aumentando y ese es un esfuerzo horizontal descentralizado. Está disponible para que ustedes lo publiquen en sus páginas web, sus organizaciones. Realmente queremos tener una difusión colectiva importante para la preparación de esa reunión. No tenemos como pre prever cuáles serán los resultados de esa reunión, pero es importante trabajar juntos para así construir una narrativa colectiva para aprendernos entre nosotros y retroalimentar nuestras victorias. Y esa es nuestra lucha contra la privatización para traer esas luchas a nuestros países y vamos a seguir haciéndolo. Creo que febrero ya fue un momento muy importante para ese aprendizaje. Muchas gracias por la contribución de todos ustedes, por ese esfuerzo en la construcción de narrativas comunes. Muchas gracias a David, Leo, Miriam y Sigit. Nos veremos en el próximo webinario. Adiós. Gracias.